En este vídeo continuamos el estudio de la lógica proposicional con LEAN. Como comenté en el, el vídeo anterior, eh, hay distintas formas de trabajar con LEAN. La que hicimos fue trabajar directamente en el navegador sin necesidad de ninguna instalación, pero si analizáis hay distintas formas de instalarlo en el ordenador, dependiendo de si el sistema operativo es Linux, Windows o Mac. En fin, y la las instrucciones de la in, para la instalación las tenéis aquí. En fin, que cada uno elija la, la, que, eh, la que le, le corresponda al sistema operativo que esté usando. En mi caso estoy usando Ubuntu y para instalarlo hay una instalación rápida que bastaría ejecutar simplemente esta línea o una detallada, que es casi la que os recomiendo. Y en esa, además de instalar el sistema y la librería matemática, pues también se instala un entorno de desarrollo. Y hay dos entornos o uno. Basado en Visual Code y otro alternativo basado en EMA. Hoy vamos a ver el basado en Visual Code y nuestro estudio de la lógica. Vamos al final. Estamos en la en el vídeo anterior, estuvimos viendo las reglas de eliminación del condicional y hoy vamos a ver. La regla de introducción del condicional, y aunque lo vamos a hacer con Visual Code, os dejo aquí el enlace a la sesión en el Lean Web. Es decir, si os vais al editor, aquí lo tenéis y lo podéis hacer directamente sin necesidad de ninguna instalación. Pero bueno, vamos a hacerlo dentro de Visual Code. que pues muy parecido. Tiene la ventaja que no depende de la red, tiene el inconveniente que hay que instalar. Pero en fin. Vamos. <coughs> y además un editor mucho más completo. Eh, para explicar la regla de introducción del condicional, he elegido, en fin, que es nuestra única conectiva, en el orden que he elegido para irla explicando, es la única que tenemos, así que las fórmulas que podemos construir pues no son muy complicadas, solo con el condicional. Y entonces vamos a demostrar una fórmula que es muy simple, pero nos va a servir para ver distintos estilos de demostración que usan la introducción del condicional. ¿Por qué la introducción del condicional? Porque el condicional aparece en la conclusión de lo que quiero demostrar, y lo que quiero demostrar es que P implica P. Bueno, vamos a ver. <coughs> Primero, en la línea 9, importo la librería de tácticas por dos razones, para buscar automáticamente, para que me ayuda a buscar automáticamente lemas en la librería y para usar tácticas automáticas. Y segundo, en la línea 10, declaro que P va a ser una variable Proposicional. Y ya pasamos a la demostración. Bien, nuestra primera demostración. Nuestra primera demostración va a ser una demostración hacia adelante, declarativa. Bien, ¿cómo demuestro que P implica P? Bueno, esto es lo que tendría que demostrar, como siempre. Mirad aquí una nota, el implica. Si os ponéis dentro del VS Code, encima del símbolo implica os dice cómo se escribe ese símbolo o bien con barra r o barra la flecha o barra tú ahí tenéis un montón de opciones para escribirlo barra in o barra flecha a la derecha que es mucho muy bueno, que cómo se escribe el lápiz en fin pues de todas esas opciones podéis elegir la que, la que queráis yo la que uso normalmente es la barra menor, mayor y el tabulador pero también podéis haberlo escrito como barra y tú bueno, da igual, ya lo tengo escrito y eso es lo que tengo que demostrar vale, bien mira que esta es la conclusión, aquí me dice bueno, pues hay un objetivo y el objetivo tiene como conclusión que P implica P. ¿Cómo se puede demostrar una implicación? Pues se supone la parte derecha y se demuestra la parte izquierda. Eso es esencialmente la, las demostraciones de introducción del condicional. ¿Bien? Y eso que es esencialmente, pues se lo puedo escribir casi en lenguaje natural. Digo, vamos a suponer P, pero no solo es que vamos a suponer P, sino que además le voy a dar un nombre. Eh, la prueba de P la voy a llamar H. Le pongo una etiqueta. Ah, lo que estoy diciendo, una forma de leer lo que le estoy diciendo aquí es... Supongamos que H es una prueba de P. Y teniendo una prueba de P, ¿qué es lo que necesito? Una prueba de P. Entonces, veis que cuando digo supongamos que H es una prueba de P. Bien. Estoy ya en la línea 15... Esto es lo que aparece aquí, línea 15, columna 0. Y cuando estoy en esa línea me dice... ¿verdad? Vaya, aquí, que le da ahí, se ha escondido. Bien, se ha ocultado. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha hecho el efecto de decirle supongamos HP? pues lo, me ha escrito la hipótesis HP y me deja como conclusión a demostrar P. Pues esto es lo que tengo que demostrar, P. Y ahora le tengo que dar una demostración de P. ¿Pero dónde tengo una demostración de P? H. Entonces se dice, suponiendo que H es una prueba de P, se demuestra P con la prueba H. Ya está. Y esta sería mi primera demostración. Ahora... Después de la primera demostración, entramos en reducciones de la prueba. ¿Es obligatorio darle, ponerle una etiqueta? No. Nuestra segunda prueba es no ponerle etiqueta. Mirad que la línea 19 es como la línea 14, la única diferencia es que he quitado la etiqueta. Ya no pongo H. Aquí, con esa etiqueta, que me ponía? H es una prueba de P. A, P le ponía la etique, a la hipótesis P le ponía la etiqueta H. ¿Qué pasa si no le pongo el nombre? Bueno, pues que le asigna un nombre. ¿Qué nombre le asigna? Esto. En fin, como yo no se lo he dicho, esto. Y ahora tengo que demostrar P. ¿Quién es lo que me demuestra P? ¿Qué prueba es? Pues esto. ¿Veis? Bueno, pues aquí he quitado la H porque no. Pero bueno, he tenido que escribir, al fin de cuentas he tenido que escribir más, porque esto es precisamente P. Otra forma, también en lugar de escribir esto, podría escribir P entre paréntesis franceses. Mirad, eh, también me dice, dice para escribir este paréntesis, lo que hay que hacer es barra F menor. Lo voy a hacer para que se vea. Aquí... barra F menor y el tabulador. Bueno, y lo que escribo dentro de los paréntesis es P, en lugar de la etiqueta, por eso no necesito etiqueta, en lugar de la etiqueta el contenido. En lugar de usar la etiqueta, con la barra francesa lo que estoy usando es el contenido. Bien, bueno, pues ahí tenemos tres alternativas. La primera con etiqueta, la segunda sin etiqueta con esto y la tercera... Sin etiqueta, pero con la barra francesa, con los paréntesis franceses. Pero fijarse, voy a la primera. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es, suponiendo P, tengo que hacer una demostración de P y la demostración de P es H. Aquí yo tenía que dar una prueba, pero ya la tengo, es H. Luego, en lugar de escribir todo esto, demuestra P con H, puedo escribir simplemente H. ¿Veis? Esto es la primera, pero ahora sí que simplificado. En lugar de todo esto, que es muy para el consumo humano, supone, demuestra, como se escriben más los textos en matemáticas, esto ya está más reducido. Estoy trabajando con las pruebas. Pero es que el supone HP, esto también lo puedo simplificar, porque esto lo puedo escribir simplemente con... Lambda h. Lambda h es lo mismo que supone que h es p. ¿Y ahora qué es lo que me está diciendo? Esto es una función que coge un elemento de tipo p, h, ¿y qué es lo que me va a devolver? h. Bueno, pues eso es exactamente la prueba. ¿Quién es una prueba? En fin, pensarlo en, en términos de hack, en términos de programación funcional. Yo quiero construir una función que sea de tipo de P en P. Bueno, ¿qué función es? La función que coge un elemento, H, de tipo P. ¿Y quién me devuelve? El mismo H, de tipo P. ¿Veis? Bueno, pues esto, al, al fin de cuenta es la demostración de, la, de que P implica P. ¿Veis que, al fin de cuenta bueno, pues solo nos quedamos con los tipos. Bien. Y si alguien sigue recordando decir, bueno, pero esta función a mí me suena de haske, claro, es la función identidad, pues todavía más simple, esa es la función identidad. Dice, bueno, aquí le han puesto el mismo nombre, dice, ¿y yo cómo iba a saber que eso era la identidad? Bien, si ahora lo que hacemos es que le pedimos ayuda al sistema, esto de es lo de busca en la librería, dice, busca en la librería, ¿cómo demuestro esto? lo busca y me da aquí un mensaje, mira el mensaje que me da, dice intenta esto, pulso, le doy a, al ratón sobre el exacto hecho y mirad que la línea 37 cuando pulse, me la cambia por ID. Y esa es la prueba. Bueno, veis que en esta sucesión de seis demostraciones, desde la primera que tenía, que era muy legible pero tenía mucho texto a la última que es la función identidad lo demuestra bueno vamos a ver ahora todas estas pruebas bueno hemos empezado declarativa la quinta funcional y la sexta con la librería bien vamos a ver que se puede hacer también en lugar de pensar hacia adelante pensar hacia atrás en lugar de hacer la declarativa hacerla aplicativa y aplicativa es pues empiezo la prueba con begin y la tengo que terminar con bien. Bueno, mira, cuando empiezo en el begin, ahora conviene todavía con más razón y mirando lo que va pasando en la derecha. Bien, ¿cómo lo voy a demostrar? ¿Qué táctica es la que me permite, ahora es táctica, no es regla, qué táctica es la que me permite eh, introducir una implicación? Bueno, pues esa es la táctica intro y lo que va a ser la táctica intro que me va a exigir un nombre mira, la táctica intro, una etiqueta A ver si no se la doy ya veremos que también puedo no dársela lo de la etiqueta, mira, es intro y de interrogante, la etiqueta es opcional pero yo en la primera, en esta prueba le voy a dar un, un nombre le digo que la etiqueta va a ser H entonces, cuando me ponga detrás de intro H, es decir, al final de la línea 42, mira que siempre el numerito está aquí, es por donde voy, cuando me ponga, ¿qué efecto ha tenido? Pues el efecto que ha tenido es, ha añadido la hipótesis H y ha cambiado la conclusión a P. Y como estoy razonando con táctica, P cómo lo demuestro, P es exactamente H, la táctica exactamente ya la vimos en el anterior. Luego... Si me pongo detrás del exactamente H, pues ya estoy en el 43.10, dice, bueno, pues el objetivo ya se ha conseguido, la demostración está completa. Bien, y lo que os decía, vamos a seguir reduciendo las pruebas con variaciones, en fin, tampoco fui a poner tantas. Eh, ¿Era obligatorio poner H? No. ¿Qué pasa si no pongo H? Pues que se inventa un nombre. Bien, ahora el nombre no es esto, estamos en táctica, el nombre que se ha inventado la etiqueta y se ha la es A, pero bueno, como no tengo que hacer uso de A, puedo usar igual que antes los paréntesis con ángulos y ¿quién es la demostración de P? Exactamente P, porque P ya es una de mis hipótesis, ya lo tengo aquí. También se puede hacer todavía mmm, más crítico, en fin, me voy a saltar noveno, pues en fin, eh, lo hago con el intro y hay una táctica que se llama la táctica de buscar las hipótesis, lo que va a hacer esta táctica es mirar las hipótesis si alguna de ellas coincide exactamente con la conclusión y efectivamente la conclusión es P y una de las hipótesis es P, pues eh, por tanto con asunción pues ya lo tengo la demostración. y Pasamos ahora a, ya hemos visto, las primeras fueron declarativas, después funcional, ahora aplicativas y vamos a las automáticas. Y antes de hacerlas, pues vamos a apoyarnos en el sistema y le voy a preguntar, dame alguna pista de cómo demostrar esto. Y me dice, hombre, se puede hacer, hombre, no siempre funcionan si le digo la primera, eh, bueno, pues, bueno, también a función esta no tenía ningún problema, pero la voy a dejar como estaba. Tauto, que ya la habíamos usado, la de tautología, también otras de las que me había sugerido. En fin, esto a la hora de escribir sería de esta forma, y la segunda. Y también me había sugerido por simplificación. Bien, pues aquí tenemos también otra prueba, la 13 ava prueba, la prueba número 13, por simplificación. Bien, y eso era esencialmente lo que queríamos ver hoy sobre introducción del condicional. También esto lo tenéis, ya os he dicho, aquí lo podéis ver, igual en, eh, en el navegador, mirad exactamente lo mismo, introducción, veis que se va moviendo, y va mostrando la prueba es muy parecido el entorno y también lo tenéis también lo tenéis en forma de libro aquí tenéis el libro el libro que es la versión de hoy el libro que estamos construyendo y explicándolo en las transparencias, esta es la versión de hoy, del 11S, y vamos en el libro por la introducción del condicional, y en el mismo libro pues tenéis el enlace al código, el enlace a la sesión, y cuando termine añadiré el enlace al vídeo. Y eso es todo.